cambio que más me han contribuido en mí es eh, temas de ilusión, temas de de convencimiento. Yo recuerdo mucho como en el primer voluntario que se acercó a mí en Catar hace muchísimos años este que me, me dijo, tú vente, tú vente que ya verás, ya verás que... Entonces, recuerdo esa como contagioso, ¿no? De, vente que, que tú estás aquí, que tú...". Bueno, yo puedo hablar de Begoña. No, Begoña es una voluntaria de Ongagua de la que yo aprendo diariamente. Aprendo de sus valores. Me enseña un poco a, a encuadrar un poco todas las ideas que podamos tener o todos los principios que podamos defender de una manera legal. Yo también aprendo mucho de mi compañera, eh, de María del Mar. Aprendo eh, la dedicación. Una persona que trabaja muchísimo en muchos cientos de millones de sitios y, y aún así siempre tiene el tiempo, y no solamente el tiempo, sino la energía y la dedicación total, el 100% de su atención en lo que hacemos juntos para Hongawa. Pues cuando yo empecé a ser voluntariado, lo que más me sorprendió era la gente de. O sea, por un lado, la gente muy joven que empezaba desde. desde... desde... con mucha inquietud desde la, la universidad. Y más aún la gente jubilada, gente muy mayor, que sabe mucho, que podría estar muy cansada de todo, pero que sigue ahí haciendo... Como, y el que más. Y, un, y por nombrar uno de estos de, de, de mayor Leopoldo, que es el que está con nosotros que, está, que es el que más trabaja yo creo del grupo. Lara. Sí. Eh, bueno, hay varias, pero creo que la que más ha influido en este camino es de muchas cosas. Uh -huh. Eh, eh, me ha hecho ver que bueno, yo pensaba que, que ya tenía como la idea clara de lo que era la cooperación, de lo que era ah. eh, bueno, ser un ciudadano consciente, un ciudadano consciente del mundo, de, de, y, y bueno, me así como yo pensaba, me hagan pues, y, y, y todo, muchas cosas, me ha hecho mucho más largo. una persona que yo creo que eh, a mí me ayudó mucho. Eh, gente como Manolo Sierra, que es la persona más disponible del mundo, que es incapaz de decir que no. Y entonces tú le dices, oye, eh, ¿te importa ser presidente cuando yo acabe? Y, y sí, y dices, Dios mío, lo hemos cargado. O sea, me he pegado, por ejemplo, ahora en la nueva junta directiva, lo ¿no? que ha sido este proceso de sustitución, cuando bueno, yo he visto a gente como Ángel o Vicky, que eh, porque bueno eh, que transmiten o sea que se creen esto de la forma en que se lo creen que aportan un aire fresco un lenguaje o una eh, forma de ver las cosas distinta pero con la misma pasión la misma entrega y el mismo convencimiento de que eh, hay mucho por hacer y de que se está haciendo pues Marisa Marisa uh -huh. también me ha aportado mucho como mucho una manera de hacer las cosas como con mucha cariño muy entrañable pero está pensando en varios principalmente y Martín Morgado, que son los que estuve más tiempo en la lista cero y que me ayudaron por lo, a empezar a saber cómo hacer una presentación, cómo, cómo hablar en público, sin tener un pánico escénico, cómo empezar a organizar ciertas cosas. Uno de los mejores momentos que he vivido como voluntario de Ongawa fue cuando tuve la oportunidad de participar en los programas hidrosanitarios que, en los que trabaja Ongawa en Tanzania, concretamente en el distrito de Kigoma. Creo que se puede hacer mucho como voluntario en labores de sensibilización y concienciación sin necesidad de desplazarse al terreno. Y creo que Ana como voluntaria pues, es un pilar muy importante. Bueno, pues ella me transmitió que con esa energía que tiene, que, se puede, que no hay que callarse, que las ideas hay que soltarlas y que pueden ser muy buenas para cuando estamos preparando alguna actividad. Esa energía que ella tiene, esa positividad, creo que me lo ha transmitido, siempre está dispuesto a ayudarnos. Miguel, el que estaba antes de presidente en, en Industriales, pues viéndole a él cómo llevaba las reuniones, cómo, te, cómo hacíamos las actividades que proponía, yo creo que él me ayudó bastante. Han podido ser todos en, en cualquier contexto, desde el comercio justo, que yo decía, sí, vamos a hacer comercio justo, pero plantearme un poquito más las cosas, un poco más a fondo, pensarlo más, ver otros puntos de vista. Entonces, no sé, eh, Miguel, Pei, eh, todos los del Juan... No creía que hubiera tantos voluntarios. Y cada uno de ellos, con su entusiasmo y empuje, siempre te ayudan a ver otros lados de la sociedad que no habías caído en ello. Por ejemplo, Marisa, Ricardo. José Antonio Mazo de Agua. La verdad es que creo que él ha tenido una vida totalmente dedicada. Tiene una pasión, que es los demás. Mm. Eh, no solo en la parte de los demás hacia, hacia el sur, sino en todos los demás que hay cerca. Y creo que además ha trabajado un montón y ha conseguido que, al final, nuestra universidad tenga un montón de iniciativas mm. en, de Ongawa de y del Global Challenge. Y ha conseguido que realmente la universidad sea lo que yo habría querido vivir, ¿no? Porque es de Emilia, pero de la sala. Por ejemplo, Adrián, eh, que coordina el grupo de movilización, eh, su forma de, de trabajar, de, de colaborar, me hace ver la importancia de, de la motivación, de, de repartir juego, de, de implicar a la gente. Y Mariano, del grupo de movilización, he visto en él algo que me parece fundamental en Ongawa, ¿no? Que es, eh, Capacidad de reflexión, de, de ir más allá, ¿no? de no quedarse en la superficie, de, de preguntarse ¿y esto que estamos haciendo tiene sentido? ¿O por qué no planteamos esto, esta otra cuestión? Luego también los voluntarios y voluntarias que se encargan de organizar las rutas por, por la sierra. Tengo unos amigos que estuvieron en una de ellas y, y me comentaron que se sintieron se a gusto, se sintieron acogidos, entendieron bien cuál era el sentido de la actividad. ¿no? Estoy pensando en la nueva voluntaria nuestra, Leonora, y para mí ha sido la alegría que trae, ¿no? O sea, de verdad, o sea, es como la alegría, el, el entusiasmo ¿no? de hacer las cosas, el ver que es una persona que dispone mucho de una, una flexibilidad muy grande para manejar su tiempo y decide ¿no? ponerlo aquí y con toda la alegría. La verdad es que nos ha animado un montón. O sea, para nosotros ha sido un cambio. Cualquiera de mi grupo de agro, de los que destaco su ilusión en el trabajo y su gran conciencia ambiental. Sí, es verdad que me ha sensibilizado en cosas muy concretas y específicas, ¿no? Y, y hombre, uno solo no es nadie. Uh -huh. En la medida que te ves acompañado, pues, pues te, te das fuerza, tienes más fuerza, tienes más, más ganas de seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Citaría a Miguel Ángel Pantoja, que he tenido oportunidad de trabajar muy de cerca con él todos estos años y me ha demostrado una capacidad de sacrificio, de generosidad, de convencimiento que con, que con su esfuerzo estaba contribuyendo al, al proyecto Ungagua y a ese necesario cambio de realidades. Pues a ver, eh, para empezar todos mis compañeros y compañeras, o sea, sin ellos... En plan, no sería lo mismo, pero para nada, o sea, el hecho de estar con gente que encuentres unas inquietudes, que, que siempre te están como llevando un poco al límite, en plan, sí, sí, sí, el hecho de organizar las actividades que organizamos, es como a veces te sientes un poco superado, siempre tienden a llevar un poco más allá y no conformarte con lo que ya tienes, entonces es, para mí es el cambio ese que te propicia en ti, el hecho de, de sentir que estás con más gente y que puedes avanzar todo lo que quieras porque tienes gente que te está ayudando en todo momento. igual el año pasado organizando las Olimpiadas para el Cambio, que hubo un momento en el que teníamos que hacer una actividad, que era de hacer una sombra con materiales y tal, y hubo un momento en el que yo estaba súper perdido, porque digo, ¿qué hago? No sé qué. Y recuerdo que, que Sara, que está, está por ahí, <ríe> eh, me ayudó un montón. Por ejemplo, Lourdes de Extremadura, eh. yo creo que ha sido la persona que, que refuerza en mí, o sea, no, no, no es que a lo mejor yo haya cambiado algo de mí a través de ella, sino que refuerza en mí mucho mi sentido de acogida, ¿no? La importancia que para mí tiene la acogida hacia los voluntarios, ella fue la voluntaria que me acogió en Extremadura, ¿no? Y luego también me enseña mucho que tenemos que ser muy coherentes ¿no? por lo que decimos, ¿no? Entonces, cuando son los que, los que hacen saltar esa incoherencia en nuestro discurso. <risa> ¿No? y, y ahí, ahí puedo mencionar a la de Andalucía, a, a María del Mar, que también me hace pensar mucho en esa incoherencia. Y en cuanto a la pregunta de. Sí, qué es lo que me quedaría o qué voluntario me ha influido totalmente en este proceso. Tengo que decir que he estado pensándolo y creo que ha sido en, en más Ongawa y, y sobre todo el equipo entero de Ongawa la que me ha hecho este cambio. ¿no? Esa pasión en la cual trabajan el día a día y que dan mucho más de lo que se exigen me encanta. ¿no? Es algo que me ha, me ha motivado. ¿no? trabajan y dan mucho más de lo que tienen que dar, porque ellos es lo que les gusta, ¿no? porque quieren, tienen un objetivo y lo quieren conseguir. Y entonces fui a Tanzania, y allá había un voluntario que ahora mismo ya no está en Ongawa, pero en su día trabajó con Ongawa, y bueno, pues fui allí, y las cosas que hacía, cómo trabajaba, y eso produjo un cambio en mí, porque primero cuando volví quise colaborar con esto al 100%, y llevo ya aquí en Hongagua hace 4 o 5 años, llevo mucho tiempo. Y luego también otras personas que me han pues un poco influido, Elena, la que está en Agro, Elena es muy amiga mía. Y, y bueno, ya estuve en Nicaragua, la fuimos a ver, y luego pues eso fue un cambio en mí. Fundamentalmente los voluntarios con los que yo colaboro son los voluntarios que están jubilados, que vienen por las mañanas, que... Veo que aunque la gente está jubilada, al principio no tendría por qué estar preocupada ni colaborar con una ONG, pues sin embargo está preocupada por lo que pasa más allá de su círculo más inmediato y quiere seguir contribuyendo en la medida de lo posible a que la gente en el mundo se encuentre en mejores condiciones de vida. Por ejemplo, Manuel, Carlos, Isi, Argentina, Feli, José Luis, y seguro que me dejo... Yo a mí se me viene a que siempre eh, o sea, me ha me transmitido y me ha contagiado su disposición y su ganas de siempre participar en la manera de que fuese posible. Y eso me ha contagiado a mí hacer hace lo mismo. Yo siempre recuerdo a un profesor que también era voluntario y fue el primer contacto que tuve con la ONG y el que me abrió los ojos a esa nueva realidad que desconocía completamente. Sí, yo también voy a hablar precisamente de Visto, porque es que fue, fue el primer contacto que tuve con la, con la ONG, con Don Gabo. Y, y sí, pero luego ya una vez dentro de Don Gabo es cuando te abre la mente y te das cuenta de, de, de más cosillas, y, y, y... eso. Una es Easy, que que nos enseña a todos cómo es, eh, lo importante que es el cuidado para, para todas las personas y para todos los días y para todas las cosas, ¿no? le pone cuidado a todo. Y luego también Elena del Busto, que es la coordinadora del grupo de Agro. Es una persona que a mí me ha enseñado que se puede ser, conseguir muchos resultados y, y ser constante y firme, pero a la vez siendo muy suave y muy facilitadora. También Carlos y Leopoldo. Eh, creo que por separado también son personas que me aportan y que me enseñan ¿no? y que hacen mi vida un poquito mejor. Pero su complicidad, su complementariedad y lo que se respetan y se cuidan el uno al otro, pues también para mí es muy, muy enriquecedor. Pues una de las primeras personas que conocí en Ongawa, en el grupo de voluntarios, eh, se llama Marco. Y estaba muy implicado, era una persona muy activa, muy alegre, muy implicada y me ayudó a ver lo fácil, por una parte, a veces, incluso, que es entrar a participar en estos temas, lo agradable que es eh, participar en acciones, en diseños de, de acciones para, para ciudadanía y eso me motivó a Marco y ver lo bien que actuaba en las reuniones de movilización me motivó a querer yo participar más a ser más abierto, más desenfadado y más atrevido en, en la participación. Hombre, pues Mancebo. <risa> Mancebo, Gonzalo Marín fue la primera persona que yo escuché cuando llegué a un agua y me, me deslumbró. Yo dije, aquí hay cosas muy interesantes que hacer y eso hace ya 20 años. Y sigo, para ver que continuo, continuo trabajando con Mancebo, con pues desde eh, gente más mayor que viene aquí a ayudar constantemente, constantemente, y luego eso y todo, y demás, todo, todo eso, me encanta. A gente, pues eso, muy joven, que le ves dándolo todo un día en la calle, ahí con los cubos de agua o con. Pues. O sea, cuando, yo, cuando empecé en el grupo de Teleco, pues toda la gente que estaba ahí, al final. También había gente, pues, Esteban. al desarrollo pues con eso está que vino voluntario de la reunión esta última, bueno, la última, no, la anterior que tuvimos, que tenía muchas ganas de empezar. O sea, te vas dejando llevar y se te olvida que tienes muchas ganas de hacer cosas, que simplemente entras ahí como en la rutina y dices, esto no puede ser. Gente nueva que trae como vitalidad nueva, eh, Guadalupe, por ejemplo, que siempre, aunque no tenga tiempo, está dispuesto a sacar el tiempo de donde sea. Marta, que la escribo y la llamo a deshora y siempre la pobre me contesta. Ángel, con su capacidad de explicarte todo infinitas veces y genial. Vicky, con su sonrisa, siempre que hablarle a todos. Alfonso, por ejemplo, cuando bueno, pasa pues el voluntario y mira todos los años que se ha tirado bien Tanzania. Bueno, sobre voluntarios y voluntarias podría citar tantos nombres. Creo que todos ellos son, son ejemplos. Ay, es que son, son muchos. Es que son una lista enorme. Un montón. No tengo duda en realidad. O sea, sí. podría decir ni podría decir muchos. Hay un montón de gente. Yo creo que al final de todo el mundo, si te pones, si coges el listado yo creo, y te pones a pensar en nombre por nombre, sí. mmm, vas sacando algo, algo que te haya aportado cada uno. Y otro.